Y el presente era gloria pura, el presente era amor y dicha. Tú eras lo más grande para mí y para ti yo era un gigante. Raro. Por supuesto nada sabía de ti Y tú nada sabías tampoco de mí No teníamos idea de la vida Y sin dudar comenzamos la partida Yo no era aún lo que quería ser Tú sí eras lo que yo necesitaba. Y no pensé en inconvenientes. Nos importaba solo el presente. Y no pensé en inconvenientes. Nos importaba solo el presente.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 Aceptarlas o no Era mi postura Y aposté por quererlos y amarlos Para toda la vida contra viento y marea Y nuestro amor creció y duró mucho Y hasta el último momento de vientos y mareas. Y nuestro amor creció y duró mucho Y hasta el último momento de vientos y mareas. Ahora ya en el ocaso de mi vida Solo me queda mucho amor en el recuerdo Ellos se fueron antes de mi partida Pero me dejaron fuerza para vivirla